La alcaldesa de Marbella Ángeles Muñoz ha abordado en San Pedro Alcántara junto a arquitectos e ingenieros del municipio la necesidad de contar con un consejo asesor de obra pública para que los proyectos que se lleven a cabo en la ciudad no solo atiendan a criterios políticos sino que cuente con la opinión y el asesoramiento de los profesionales del sector. Muy buenos días. En este caso y esta mañana he mantenido una reunión con profesionales, tanto arquitectos, ingenieros, profesionales que tienen mucho que ver con, el, con eh, la estética, la armonía que tienen las ciudades. Ellos son grandes conocedores y precisamente por su formación una de las cuestiones que yo les he planteado es eh, la necesidad de contar con asesoramiento, en este caso contar con... Eh, la información que en un momento determinado y la aportación que un consejo asesor eh, para la ciudad va a tener en cuanto a decisiones que tienen mucho que ver con el día a día de la ciudad y con la fisonomía de la ciudad. Miren ustedes, cuando hay una obra municipal, es verdad que la decisión no solamente lo toman los técnicos municipales, sino también hay decisiones en cuanto a, a eh, cuáles deben de ser proyectos prioritarios que se tienen que llevar a cabo, que tienen mucho que ver con criterio político. Y a mí me parece que los criterios políticos también tienen que estar modulados. No puede ser que un criterio político eh, dependa de quién está al frente de un ayuntamiento y que cada cuatro años algo tan importante para eh, la armonía, la fisonomía, en fin, la naturaleza, de la ciudad eh, sea y tenga que ver con quién está al frente de una corporación y que se tomen decisiones que en un momento pues tengan mucho que ver con la política y no tanto con eh, la parte técnica por eso yo le he querido transmitir en este caso a los profesionales eh, hemos hecho aquí una reunión pero eh, la he mantenido a lo largo de todo el término municipal una comisión donde eh, la conformen eh, tanto profesionales eh, arquitectos ingenieros ...que permitan que ese consejo asesor sea y determine eh, cuáles tienen que ser los proyectos... ...de qué manera se tienen que llevar a cabo esa, esa planificación de proyectos... ...que tiene mucho que ver con el, la fisonomía, la estética, la armonía que tiene la ciudad... ...yo les voy a poner tres ejemplos muy concretos, ¿no?... ...porque además son tres ejemplos que pueden tener su polémica... ...uno, la plaza de la iglesia de San Pedro... ...dos, eh, todo lo que tiene que ver con el paseo marítimo de, de... ...en fin, todo el paseo marítimo de nuestra senda litoral... ...tres, eh, zonas tan extensas, tan importantes... ...como puede ser el bulevar eh, Pablo Raez... ...o la ampliación que queremos hacer allí... ...o sea, dónde tiene que ir, de qué manera, cuáles tienen que ser... Y, ¿Y cuál tiene que ser la naturaleza de ese proyecto? Creo que tiene que también ser vista por profesionales y no solamente tiene que llevar pues una consigna o una idea en fin, o un planteamiento que mucha, en muchas ocasiones no puede depender de si hay un partido político cuatro años eh, y qué va a pasar a los cuatro años siguientes. ¿no? no pueden ser decisiones de legislatura, tienen que ser decisiones. ...también contando con el asesoramiento y el apoyo técnico... ...y al igual que hay Consejo Asesor de Comercio... ...que hay un Consejo Asesor en el ámbito vecinal... ...al igual que hay consejos Asesores... Eh, ...que yo creo que lo que aportan es... Eh, ...ese criterio técnico a decisiones del equipo de gobierno... De ...que están en ese momento gobernando... ...también en el ámbito de la obra pública... ...tenemos que contar con el asesoramiento... Eh, ...de un Consejo Asesor formado por profesionales... ...que de manera externa, absolutamente voluntaria... Eh, su criterio a decisiones que tienen mucho que ver con el ámbito eh, municipal y no solamente ha sido muy bien acogida sino yo creo que muchos de ellos me decían que cómo es posible que no se hubiera puesto en marcha antes pues es verdad yo creo que a partir de ahora debemos contar con ese asesoramiento y desde luego por mi parte lo van a tener ha dicho que se va a crear pero previamente una comisión para ver cómo se configura o no la comisión ahora mismo que se va a establecer ¿cómo? bueno eh, se hará de la misma manera contando con profesionales al igual que se han hecho otros consejos asesores no siendo lo más plural posible teniendo eh, profesionales que quieran aportar y que por lo tanto y de manera absolutamente altruista tal como lo hacen el resto de los consejos asesores aporten dentro del ámbito de la de la estética de lo que es la armonía en fin de lo que son cuestiones eh, que tienen mucho que ver con su profesionalidad a la obra pública en la obra privada está muy tasada tiene unos criterios muy claros la obra pública creo que también debe de contar con el con el apoyo el consenso más si cabe todavía que una obra privada tiene que contar con estos eh, con el, el, lo que tienen que decir los profesionales y es lo que les decía igual que existen estos consejos asesores eh, para diferentes áreas del ayuntamiento no existe ninguno para la obra pública y creo que es importante teniendo en cuenta pues algunas de las polémicas que se han suscitado a lo largo de los, de los últimos años ¿no? creo que no puede no podemos estar solamente dependiendo de eh, cómo en una legislatura se adopta una, un determinado eh, criterio y después el contrario cuando hay otro grupo político al frente. Creo que es muy importante que podamos tener pues una línea de continuidad que desde luego va a venir muy bien que sean estos profesionales los que apoyen y asesoren al equipo de gobierno saben ya cuándo va a entrar en funcionamiento y cuántos miembros lo van a componer Bueno, empezaremos bien? a trabajar en ello Yo, evidentemente eh, entrará en vigor en la próxima legislatura estamos ahora mismo en un periodo donde todo tiene que planificarse para poder llevarse a cabo pero es lo que le decía no al igual que ya existen el, el objetivo es que por parte en este caso del ayuntamiento y en mi caso actualmente como alcaldesa eh, yo voy a proponer que exista ese consejo asesor, consejo asesor en torno a la obra pública que determine eh, criterios que tienen mucho que ver con esa parte eh, más profesional y no tanto con criterio político o de oportunidad. ¿La reuniones de San Pedro con profesionales de San Pedro o hay de todo el municipio? ¿Tiene previstas otras reuniones? Bueno, yo ya he tenido varias reuniones con profesionales de otra parte del municipio. Hoy lo hemos hecho aquí en San Pedro y por lo tanto son profesionales de San Pedro pero son reuniones que he mantenido pues a lo largo de todo el término municipal porque precisamente creo que la participación eh, dentro de lo que es el ámbito público de profesionales que están dentro del ámbito privado pues eh, aporta eh, y no podemos desaprovechar esa oportunidad yo le agradezco a todos la voluntad eh, que han puesto a disposición del ámbito municipal para contar con esa experiencia que ellos eh, acumulan y creo que para nosotros desde luego en mi caso cualquier participación dentro eh, de lo que es el ámbito de. de no solamente político sino el ámbito de grandes profesionales siempre va a ser muy bien recibido. Gracias.